en la gallina, Puede tanto con, el, con plumas, <risas> inundación. Ven con nosotros, so oh poderoso señor de las llamas. Ah, muchas gracias, chicos. Espera, no tan rápido. Wow, no tan rápido. Muy bien, muy bien con su oferta. Pero el Rey de Fuego ya cumplimos los premios. Su manada los necesita. Esta cosa pegajosa, sin sí, closa que nos mantiene a todos juntos. La manada hizo él, pero Halo me encostó todo lo que pasó con el Tonto Club y no seríamos nada sin ti. ¡A poco sí! ¿Ah? Sí, sí. El papácho pues necesario. Ay, qué tornita. Feria. Me extrañaste. Eso es por haberte ido. Y esto es por haber vuelto. Ay, qué feliz. Oigan, no te asustes. Es solo un tirano sadírico. este se llaman Lucy. Lucy, quédate con nosotros. ...y centrarse en el futuro. Vamos, quédate. Muy bien, muy bien, chicos. Les cuento algo. Yo le dormí todos días... ...y luego mi padre se fue sin mí... ...y hasta que, que, que un extraño dinosaurio... Y luego Terosaurio me atacó. ¡Hey, Terosaurio le atacó? ¡Sí! ¡Ojo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, lo que ¿Lo corriste? ¡Ya, no me hagas reír! No, vamos rápido, no bebé haces dos, sin rapas, sin rapas, ya lo sé, no me veo nada, lo sé, te enseño, izquierda, derecha, eso, izquierda, derecho, y es izquierda. Prín, ¿cómo? no sé cómo, ya vamos, vamos, vamos, tú puedes, rápido, rápido, rápido, corre. Vamos, cagaste. Ya aquí estamos. Ahora, ahora. Vale. Abre un ojos. Ahora sí, ya llegamos. Sí, pero abre sus ojitos despacito. Ok, bro. Entrar. Sí. Será sus ojos. Quietos. Sí. Sin trampa. Sí. No lo ves. Sí. ¡Y ahora sí! ¡Abre sus ojos! ¡Vualá! Bienvenido a casa. Gracias, Pierce. Voy a ver... Es este lugar. Eso soy yo. ¿Te gusta? Gracias, Halo. Si con el futuro. ¿Qué les pareció? Bien, muchas gracias. Sí, tu futuro será genial. ¿Puedes casar con ella? Ok, sería nuestro futuro será nuestro. Acabas de estar a una princesa. Volveré a ser la Y así todo terminó bien, los héroes fueron estampando la tierra, cuando se esperan el dinosaurio llega el láminos de los héroes, en la gente de la tierra, la ira y el los héroes van a destacar.